A continuación vamos a hablar entonces de otras las estructuras... Esta es una estructura propiamente límbica como tal, y va a ser el hipocampo. ¿sí? El hipocampo está ubicado en, dentro del de lóbulo temporal medial. ¿no? Entonces vemos acá el lóbulo temporal en su versión medial, ¿sí? Entonces el hipocampo y la formación hipo, eh, hipocampal. Eh, esto que está en verde será como la corteza parahipocampal, ¿sí? Todo esto. Y acá, en moradito, tendríamos propiamente el hipocampo. ¿Listo? Esto también se le conoce como corteza rinal o entorrinal, que rodea la nariz. Bueno, el hipocampo, entonces... Eh, si sí, es un núcleo solo, tiene diferentes áreas, principalmente estas áreas eh, se ven como unos cuernitos, entonces se llaman cuerno de amón, los cuernos de amón, que serán tres tipos de cuerno de amón, sea uno, sea dos, sea tres. Tiene un giro llamado el de, giro dentado, para que los dientes, y el subículo, que serían los tractos de salida del hipocampo. ¿sí? Tiene conexiones abundantes con toda la corteza eh, temporal, con el tálamo, con el hipotálamo, con la amígdala y con el, con el tallo cerebral y recibe también señales, no envía, sino recibe señales de la corteza prefrontal. ¿Sí? Eh, bien, aquí vemos por qué se llama hipocampo, porque parece un caballito de mar. ¿Sí? Entonces, hipocampo es el caballo de mar. Y aquí vemos eh, los cuernos de amón. Sí, sea 1, sea 2, sea 3, y el giro dentado, y este sería el subículo. Bien, cuando hacemos un corte coronal, lo que vamos a ver es el, eh, esto estaría como acá, ¿no? Entonces, lo que veríamos es, o sea, si cortamos acá esto, lo que veríamos es como, es, lo veríamos así enrollado, ¿no? Donde estaría acá el cuerno 1, cuerno 2 y el cuerno 3, no como está acá. Y el giro dentado a esta porción más medial. Y las salidas que serán el subículo. Bueno, entonces acá están algunas de las conexiones. Esto es el lóbulo temporal. Entonces, este es el componente lateral del lóbulo temporal, el componente ventral y el componente medial del lóbulo temporal. Eso es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, si hacemos un corte acá, coronal, lo que vamos a ver es... ustedes vean, acá tendremos lóbulo temporal lateral, lóbulo temporal medial y esto sería los lóbulos, la parte ventral del lóbulo temporal, ¿no? Giro temporal superior, medial inferior... Eh, giro fusiforme, giro para hipocampal, o sea que rodea el hipocampo, ¿sí? Y acá el hipocampo mismo, ¿no? Acá enrolladito, con el CA1, CA2, CA3 y el subículo, las fibras que van. Acá estaría el tálamo, los ventrículos, el, el, el ventrículo, el tercer ventrículo, ventrículo lateral, ¿sí? Si hacemos un acercamiento, entonces acá tendríamos lo que ya les había dicho, ¿no? Entonces la corteza parahipocampal divide en corteza entorrinal, corteza perirrinal y corteza, bueno, todo esto sería el giro parahipocampal. Algunas funciones del hipocampo. Entonces el hipocampo tiene pues en sus componentes más dorsales, está más relacionado con la locomoción, con podernos dirigir en el espacio, con generar mapas, grillas espaciales, como sería como nuestro Waze, con el mapa hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿sí? como ir dirigiendo la, el, el, la, el, el, el comportamiento, el movimiento a través del espacio dado que permite generar mapas sensoriales, recibe abundantes entradas sensoriales a través del tálamo, ¿sí? que es el, el, permi el permite organizar todas las entradas sensoriales visuales, homestésicas, vestibulares, auditivas, ex olfativas, etcétera, para generar una representación de, eh, del espacio en tres dimensiones y permite eh, orientar el movimiento a través del espacio, es decir, que eh, permite funciones de navegación y exploración. Y, de, y con base en eso generar eh, huellas de la ubicación espacial de los objetos. Esas huellas, ese aprendizaje espacial, se conoce como memoria. Entonces, sería la memoria contextual o la memoria episódica la memoria sobre lo que hemos vivido. Entonces el hipocampo es fundamental para, y, la, y las estructuras que lo rodean, para generar huellas de memoria acerca de lo que hemos vivido, ¿sí? de lo vivido sobre la organización eh, contextual de, y, y, y, la, y la relación de nuestro cuerpo con respecto al contexto. ¿Sí? También se considera como el GPS entonces, del encéfalo. Si hay daños en el hipocampo, es probable que hayan problemas para, re, para desplazarse ¿sí? de ubicación espacial, problemas de reconocimiento de lugares eh, familiares, no, puedo, no poder decir qué es conocido y qué no es conocido problemas para generar nuevos recuerdos, porque, no, porque puede ser que no se logren fijar huellas unificadas de nuestro comportamiento o de nosotros con respecto al, al, al contexto, entonces no podríamos generar memorias mm, o crearlas, sí, o codificarlas, mejor. El hipotálamo ventral está mucho más cercano y está más relacionado con el hipotálamo, eh, con la amígdala, y con el tallo cerebral, tiene abundantes conexiones con el hipotálamo, amígdala del tallo cerebral, Por lo, y esto tiene más conexiones con la corteza parietal medial, con la corteza también parietal lateral, eh, y pues para todas estas funciones de localización, navegación en el espacio, ¿no? Eh, y estas tendrían más, más relación con los componentes de inhibición, regulación hormonal eh, y fisiológica, de las emociones, ¿sí? con inhibir, por ejemplo, la, el, el, la actividad simpática o la liberación de hormonas de, del estrés. Y participan en el control neuroendocrino de las emociones. Hay un caso típico, eh, se llama el paciente HM. De pronto ustedes ya lo conocen, ya han escuchado hablar de él, de Henry Molaison, Y este, esta persona tenía una una epilepsia refractaria no podía ser tratada con fármaco la epilepsia sí eh, y la única solución que a él le dieron fue quitarle los, eh, la, toda la región del hipocampo y lo que rodea el hipocampo no solamente el hipocampo si se dan cuenta se le llevaron todo, gran parte del lóbulo temporal medial con toda la región parahipocampal sí cuando a esta persona y bilateral en los dos hemisferios eh, la consecuencia de esa ablación, de quitarle toda esta parte ¿sí? a esta persona, fue que nunca más en su vida pudo volver a crear un nuevo recuerdo. Quedó atrapado verbalmente, conscientemente en su pasado. Él nunca más pudo aprender a, o nunca más pudo saber en palabras que, la, que el tiempo transcurrió, que la vida transcurrió, que sus papás se murieron. Entonces, cada vez que le decían que los papás se morían era una tragedia para él. Lo que le pasaba. Sí, es muy parecido al caso de, de, de, de la película esta de Adam Sandler y Drew Barrymore, ¿sí? Al tal Johnny 10 segundos, algo así le decían. Eh, el caso de Drew Barrymore, sí no es posible, ¿no? Que se si acabe a dormir el otro día y se olvide todo lo que pasó el día anterior, eso no es posible. Mm. Esta persona, pues, fue una persona que esto ocurrió en 1953. Esta cirugía murió en el 2008, es decir, que vivió 55 años sin tener recuerdos de su vida, de gran parte de su vida. Todos sus recuerdos eran de unos meses hacia atrás, anteriores a la, a la, a la lesión. ¿sí? Pero aprendió muchas cosas, y es porque el aprendizaje no es solamente lo que tú puedes recordar. Él aprendió a conducir. Aprendió a evitar personas que le hacían daño, cosas que ustedes no aprenden. Aprendió a buscar o saber dónde están las cosas que él necesitaba, sin saber que lo sabía. Aprendió a tocar piano, aprendió muchas cosas. Pero no sabía que las sabía, porque no tenía el recuerdo de haberlo vivido. Profe, pero digamos cómo las aprendía. Como no te entiendo. O sea, como las Practican. aprendí y no las recordaba, pero las reproducía. Practican. ¿Tú te acuerdas cómo aprendiste a caminar? No. ¿Sabes ah. caminar? No. ¿No sabes caminar, <ríe> Miguel? O sea, no, no recuerdo. Ah, pero sabes caminar. ¿Sí? ¿Respondiste a ti mismo? Sí, entendí el punto aprendiz ¿Recuerdas cómo aprendiste a decir papá y mamá? No, pero lo puedes decir. O sea, sabemos muchas cosas sin tener... O sea, saber cosas no quiere decir que tenemos que recordar cuándo las aprendimos. Hay diferentes formas de saber, hay diferentes formas de aprender, hay diferentes formas de, eh, de, de, de, de, de memoria ¿sí? y de funcionar en el mundo. No todo tiene que ser verbal. No todo tiene que tener un recuerdo de cómo se aprendió. ¿Sí? Es probable que ustedes tengan, o sea, estas que les te hablo son memorias verbales, son memorias, eh, digo, procedimentales, son saber hacer cosas, ¿sí? Montar bicicleta, muchas veces uno ni se acuerda cuándo aprendió ni cómo aprendió a montar bicicleta, pero lo hace, bailar, saltar, caminar, hablar, eh, hacer operaciones, tal vez ustedes no se acuerden muy bien cuándo aprendieron, se aprendieron las primeras sumas, restas o tablas o procedimientos, pero lo hacen, ¿sí? También hay conocimientos semánticos, por ejemplo, saber qué, soy, qué es el mundo, ¿no? Eh, y para eso tampoco tienen que recordar dónde, ni cuándo, ni cómo lo aprendieron, ¿sí? Saber quién descubrió América, saber eh, que, los, que los mamíferos producen leche y se alimentan de leche, que hay mamíferos con cuatro patas, que los perros, bueno, todo ese tipo de cosas no les requieren saber cuándo ni cómo se aprendieron, simplemente se saben. Saber emocionarse, ¿sí? tener fobias, tener miedos, tener amores. Muchas veces no tienes que recordar cómo ni cuándo. Bien, gracias por la pregunta. Entonces, esto fue al principio cuando le hicieron la cirugía y esto fue antes de morir, unos meses antes de morir. ¿Qué es lo que hace el hipocampo? El hipocampo en, en este momento, para todos nosotros, todos tienen hipocampo, ¿cierto? Algunos le hicieron una oración de, de los hipocampos bilaterales. ¿Cierto? Entonces, para todos los que estamos conectados en este momento y los que se conecten más adelante, en este momento, por ejemplo, ustedes están escuchando mi voz, están viendo la pantalla, tal vez haya frío, calor, ciertos olores, la posición, si están sentados, si van caminando, lo que estén haciendo, todo esto se está integrando a través de las señales que le llegan al hipocampo. El hipocampo genera una, unas conexiones y una oscilación nerviosa, si, unas ondas, que esas ondas lo que hacen es mapear esta vivencia, esta experiencia de el estar aquí y ahora, ¿sí? con todo lo que siento, pienso, ¿sí? me está pasando. Esa vivencia, cuando ustedes por lo general, si la vuelven a, a recordar, si la vuelven, cada vez que uno recuerda la recrea, o en la noche cuando se acuesten a dormir, esto entra en oscilaciones el hipocampo y contagia al tálamo y el tálamo regula esas oscilaciones y poco a poco esto va migrando hacia la corteza. ¿Qué es lo que pasa? Pues en este momento cuando nosotros estamos experimentando, si yo estoy experimentando ver estos colores rojos es porque mi corteza occipital se está activando para ver colores rojos, no mi, mi área B4 para ver colores. Si yo escucho sonidos porque mis cortezas temporales y de las semánticas se están activando, entonces hay una activación de muchas áreas cerebrales en este mismo momento para controlar mi experiencia actual, ongoing, ¿sí? Pero, y esa lo está mapeando, el, el, el, el, esa, y, y toda esa actividad global del encéfalo la está mapeando el hipotálamo, hipocampo, qué pena. Cuando uno recuerda, uno vuelve a activar todo, más o menos, una activación cerebral muy similar, y el hipocampo, el, eh, ¿y quién es el que me hace que vuelve la active es similar? ¿Quién es el que guarda la huella de que se activó en este momento? El hipocampo. Entonces, él el, el, el, más o menos como que entre comillas almacena o tiene las huellas de, de las experiencias relevantes para nosotros. Y cuando, cada vez que la recordamos, se entrena esa red para recordar este evento. Y si es algo muy significativo, en la noche se va a reentrenar esa red, de tal forma que esa red ahora va a ser independiente del hipocampo y pasa de memoria de, y pasa a ser un recuerdo estable. Si no tuviéramos hipocampo con todo lo que lo rodea, pues no podríamos tener esta red, o sea, no podríamos tener quien mapeara esta, esta experiencia ni creara esta red y por lo tanto no podríamos crear nuevos recuerdos. Entonces, esa es la memoria y así se generan las memorias. Estos son los experimentos que más o menos nos llevan a comprender cómo se crean las memorias a partir de estas oscilaciones. Bien, ¿alguna pregunta final del de hipocampo?